Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Renegade Racing Vamos a continuar por donde nos quedamos en el episodio 2 que Ya sé que os dije que íbamos a mejorar el Super Rana Pero me he visto la obligación de tener que mejorarlo yo mismo Pues estábamos en Arena de élite. He pasado a Arena de Maestros La cual, muy bien Luego arena de maestros supremos donde me ha trancado un poco bastante Aquí ya se nota el nivel chicos no se ganan todas las partidas Me he puesto muy nervioso veía que me costaba mucho ganar y he mejorado el super rana al máximo Me sitúo ahora mismo en arena de legendarios la cual es muy difícil también Ya después de legendarios nada más que queda paso intermedio entre ser un dios o no Es arena de gurús Luego arena dioses Y por último arena de dioses Que es lo máximo Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a jugar con el coche super rana Un par de partidas Y para recompensaros que bueno He maximizado el coche super rana Yo solo Voy a mejorar este coche vengador Que se ha desbloqueado Al mejorar al máximo el coche super rana Me regalos Bueno, me una aventura Bienvenida sea El camión monstruo, chicos Último coche de Renegar Racing Ya veis la clasificación que tiene Solo faltarían dos rayitas Para que estuviese, bueno, un coche perfecto Este coche lo vamos a dejar para el próximo vídeo Ya lo mejoraremos Ya jugaremos con él Todas las partidas que nos echemos Tiene que estar muy, muy bueno Bueno, dejar abajo un like si queréis verlo Si queréis... Que siga subiendo renegue racing vamos a jugar con el coche super rana en esta arena de legendarios que tengo a la mitad completada vamos a jugar en infierno nevado me estoy dando cuenta que bueno te indican los mapas donde vas a jugar esto es muy bueno pues así puedes elegir una vez que lees el mapa sales eliges el coche que mejor va en esa pista que de momento bueno me estoy fijando que no hace mucha falta, pero que más adelante, cuando la gente ya vaya con los coches a tope y sepa a lo que juega, así que va a ser muy importante saber con qué coche debes jugar cada mapa. Vale, vamos muy bien en esta partida, salimos muy bien. Primeros, con turbo de momento muy bien. Ahí está. Esta partida, bueno, bueno, bueno, pues nos hemos alejado un poco. Yo creo que ha sido por. Es pues la ventaja de los coches pequeños es que en este tipo de mapas, como veis, cuando han bajado los hieros, eh, se han quedado muchos ahí parados. Bueno, esa es la, lo que marca la diferencia. Hemos sido los únicos que han pasado. Y a menos que, bueno, bueno, bueno, bueno nos vemos un golpe y nos quedemos bastante tiempo parados, van a tardar mucho en cogerlos Vamos, no nos confiemos tampoco mucho, porque esto está ya hecho. Quedamos primeros con bastante ventaja respecto al segundo. con ese tractor. Vamos a ponerle un color que le pegue más, el verde. Esta súper rana. Vamos con la última partida que vamos a jugar. Seguro, segurísimo que vamos a perder alguna de las que nos vamos a echar. Y es que es muy difícil. Tener una racha de victorias muy alargada. No me quiero ni imaginar cuando estemos en arena de dioses, chicos. Bueno, vamos allá salimos muy bien, pues tenemos el extra de nitrógeno para salir muy buena salida, bueno después es lo que he dicho antes, vamos a pasar nosotros, y creo que nada más que hemos pasado a nosotros, lo cual, no... bueno, bueno, bueno, y este de dónde ha salido, el pues resto se ha quedado ahí clavado, bueno, entonces la pelea va a ser como rana contra rana, mi coche super rana está al máximo, el suyo imagino que también, entonces va a estar muy reñido, va a ser... La diferencia va a estar en los saltos que pegue cada uno. Bueno ese por ejemplo mirad ese ya se ha quedado un poco atrás cae muy mal está cayendo muy mal esa es la, la diferencia por la que nosotros vamos primero. mira no, ah, va ese es el último salto sí hemos ganado el compañero super rana el tocayo bueno mirad no va a quedar ni segundo no sé Primero, de nuevo, no está nada mal. 2 de 2. Vamos a jugar con este coche Vengador que todavía no lo he probado. Vamos a ver qué tal va. Tiene pinta, bueno, vamos a leerlo. Tiene aceleración, turbo, un buen control. Los llamas, bueno, un cochazo en general. Vamos a jugar con él. Vamos a echarnos dos partidas. A ver, ¿dónde nos toca? En el muelle. Venga, aquí esto empieza ya. Turbo por 3. Tengo el nitrógeno a tope. Son camiones monstruos, ¿verdad? pues es que flipas, ¿eh? Cuando ese coche va a ser en la leche Vale, terceros Tenemos a los dos camiones monstruo por delante Vamos a ver si podemos bueno, hacerle frente A estos monstruos De momento tenemos al azul pegado El amarillo va un poco más adelante porque mucho, ¿No? A ver, el amarillo, el azul A ver si con el salto los pillamos Nada, nada, se van, se van Han tenido errores apenas Pero es que veis que También un monstruo uh, uh. Última partida, chicos Hora de vengarse con el vengador Dejar abajo un light Allá, vamos, allá, vamos Bien Vamos, dos coches por delante Bueno como me enseñando todo el rato el camión monstruo vale vale, creo que vamos segundos ahí está segundos, segundos, segundos el coche de super rana que viene empalado por detrás el camión monstruo que podría ir más adelante pero que no lo va porque parece ser que es muy malo y delante que es Yo otro camión monstruo están a la orden del día pues, vaya paliza, ¿no? Una diferencia entre los coches normales al un monstruo si es que mirar abajo se, se ha escapado. Otra partida voy a perder. O oh, no, mirad, esto es lo devuelve como va a salir. Aquí, aquí el camino. Ah, no. Tengo vamos a al Aquí, por ejemplo, viene mi. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que ganamos! Aquí por ejemplo viene bien un coche como puede ser el camión monstruo o muerte S.A. alguno de estos. No hemos tenido mucha, mucha suerte en el camión monstruo. No ha tenido ni idea de cómo hacer eso. Esto es por ejemplo con el coche de Burquilla o el coche es muy complicado de hacer. Eso chicos, hemos ganado, hemos recuperado lo más importante, nos hemos vengado. Hasta aquí el vídeo de hoy. Me gustaría dejarseis un like para el próximo vídeo, chicos. Tengo pensado de jugar varios niveles, varios mapas, llegar, bueno, arena de Gurus, jugar unas partidas, arena de semidionces, jugar unas partidas y por último arena de dioses. Que bueno, es que he comprobado ya que me cuesta bastante subir de nivel, subir de arena. Bueno, ¿por qué no ir de una en una y vamos viendo lo complicado que es? Mira chicos, dejad abajo un like, suscribiros si no estáis nos vemos en el próximo vídeo de Renegade Racing.